¿Piquea, Derby? El guarda en mi... me diga, por gusto, No me digas, Porque ya tú, te papi, cogía, más. pero papi, sácate la chupetica de la boca. Mira, mi mamá, Derby, por no? he no, muerto no. a Cere, que me está quitando dinero, Derby, me cago en ti. Seca. Ahora solo puedo comprar la bota, Sere. Ah, no, papi. Pero ahora habito sin bota. bota. Porque Derby cogió la iguana tibia Bota, descansa. Pero papá, que quería echar un arma aquí, Cere. Cere. Por culpa de Derby no puedo dormir, descasa, Sere. Descansa, descansa. ¿Qué tengo ahí? Me fui ya eh Me fui ya o sea, que no te... Bueno dale dale Me fui ¡Pinga! No ¿Cuál? A esta misma Papá, pero no vayas tú adelante No, alzador, no era, vayas, okay, a esto, a ya Yo miss Venir a por mí, pero con la cara destapada been... Daros de, de hostias conmigo, hijos de puta la la ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! el ¡Ay! el el...